La verdad que con gusto compartiendo este momento con la Sociedad Rural de San Cristóbal, sus organizadores, los que sostienen año a año este evento. El año pasado eh, las cosas tuvieron que ser de manera distinta, de una forma que no esperábamos, pero se está volviendo y eso creo que es lo importante. La idea de que cada una de nuestras fiestas importantes en la provincia puedan ir regresando y tomando ese envión, seguramente el año que viene serán... Eh, mucho mejores porque estarán fortalecidas, pero todos querían volver, todos querían volver a, a, a tener esta, esta presencia. Por lo cual el marco que ustedes pueden ver hoy, eh, hermoso, volver a ver a la gente, volver a juntarse, volver a tener la, la expresión de lo que se buscó desde el inicio, tratar de eh, generar un evento que haga trascender eh, todo lo que significa el caballo para la región, lo que significó para nuestra historia, para la Argentina. Pero también cada una de las fiestas, y particularmente las fiestas populares, son parte eh, de una estrategia eh, de fortalecimiento de instituciones, de difusiones culturales, tradiciones, de movimientos sociales importantes. Y la provincia quiere acompañarlas a todas dentro de una estrategia de turismo. ...como se ha dado anoche en, en Coronda... ...como se da hoy aquí en, en San Cristóbal... ...y esto va a seguir creciendo... ...porque la infraestructura va mejorando... ...las rutas en la zona van mejorando... ...las rutas transversales van mejorando... ...van avanzando... ...y eso va a generar que más gente pueda vincularse... ...que más gente pueda venir... ...y eso es muy bueno para los criadores... Eh, es, ...es muy bueno para cada uno de los trabajadores... ...es muy bueno para la institución... ...es bueno para la ciudad... ...y es bueno para, para la región... ...por lo cual... Muy agradecido del esfuerzo que la sociedad rural ha puesto otra vez en esta organización y el acompañamiento permanente para que tengamos siempre en esta, nada menos que fiesta nacional, la mejor edición año tras año.